Muy buenas, eh, seáis bienvenidos y bienvenidas a un nuevo streaming en directo en mis perificios sociales. Soy Emilio Márquez y hoy vamos a hablar en una nueva ocasión acerca de finanzas, inversión y tendencias dentro de, de los mercados financieros. Hoy tengo el, el honor y el lujo de poder contar con, eh, con Tali, Salme, eh, Tali eh, Salomón. Eh, de, el, el directora regional de e Toro para España y Portugal, y es que e Toro eh, tiene una red social de inversión con realmente un conocimiento del mercado realmente absolutamente privilegiado y creo que durante este live, durante los próximos 45 minutos, próxima hora, os va a resultar realmente muy entretenido. A los que entréis primeros a la emisión, Pediros, por favor, que si podéis eh, dejéis un comentario, primero comentando si se escucha y se ve bien, ya que emitimos en Facebook, LinkedIn, YouTube, eh, Twitch y Twitter. Con lo cual, el dejarme tranquilo diciendo que funciona todo bien, pues eh, os lo agradezco inmensamente. Y si queréis hacer vuestras preguntas, pues, eh, tanto Tari como yo, os lo responderemos en, en directo. Y encantado de hacer este directo lo más dinámico posible. Muy buenas, Tari. Muy buenas, Emilio. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. A ti por, eh, por eh, aceptar la invitación para hablar precisamente sobre eh, mercados financieros e inversión. Y por comenzar, te quería preguntar para ir directamente al más grano posible, ¿qué recomendaciones le puedes dar hoy día a una persona que se está pensando en comenzar a invertir en un entorno como el actual de, eh, de volatilidad, de inflación, de una serie de oportunidades de negocio como las criptos que también están eh, eh, muy presentes en la mente de todos? ¿Qué recomendaciones compartirías desde todo? Bueno, es una época muy, muy especial para comenzar a invertir. Por ende, lo primero que nada es eh, tratar de, de educarse, de, de, de absorber un poco lo que está pasando en el mercado, de entender cómo funcionan los mercados, y una vez que uno se siente un poco más seguro en el tema de la educación financiera, empezar por definir los objetivos, eh, luego eh, invertir, por supuesto, en lo que uno conoce y en lo que uno, como decía antes, está educando. Hay que tener un horizonte a largo plazo, especialmente en las condiciones en las que estamos ahora transitando a nivel mundial que afectan a los mercados. Eh, por supuesto que hay que tener eh, la idea de diversificar a la hora de formar un portafolio, ¿no? tengamos instrumentos que tengan distinta correlación para que, obviamente, que el efecto que está de la volatilidad eh, sea menor dentro de nuestros portafolios, y así, eh, por más que el riesgo existe dentro de la inversión en el mercado financiero, tratar de dis disminuirlo y maximizar el, maximizar el rendimiento con la diversificación sí hay que tener en cuenta que uno puede perder todo lo que invierte. Entonces, tiene que definir exactamente cuánto es el monto que desea invertir. Mm. ¿Y, so, y sobre Toro, eh, ¿qué, eh, ¿qué nos puedes comentar acerca de la empresa? Eh, ¿Cómo nació? ¿Cómo fue su crecimiento hasta el momento? Bueno, Toro es una empresa que nace en, en el 2007 eh, para, con la misión de abrir los mercados de forma eh, simple y transparente eh, a todo el mundo, eh, obviamente que esto pasa hace mucho tiempo atrás cuando, cuando todavía no teníamos tanta gente en el mercado financiero, hoy en día con, con el boom del inversor retail después de la pandemia tenemos mucha más gente que entra al mercado financiero eh, y entonces hoy en día de toro es aún más importante su trabajo debido a ser una red social que permite eh, interactuar entre todo el mundo, intercambiar información y de esa manera poder tomar decisiones de inversión eh, mucho más adecuadas, basadas en, en mayor conocimiento, y esa es una de las mayores ventajas que tiene de toda esta red social. Mm. Eh, muchísimas gracias a, a los que desde la audiencia estáis dándonos feedback, gracias por comentarnos que se, se escucha y se ve perfectamente. ¿Y en qué consiste el modelo de red social de inversión de Toro? Bueno, eh, es una red social compuesta por más de 27 millones de usuarios a lo largo de más de 100 países. Eh, la idea es que todo el mundo comparta sus conocimientos y además que nos podamos eh, beneficiar de los conocimientos de otros o de la, de la experiencia de otros en el mercado financiero. Entonces existe, eh, dos, existe un producto financiero que se llama Copy Trading, que permite al usuario eh, copiar a otras personas a personas con mayor experiencia o que tienen una estrategia. El hecho de ser una red social es que cada perfil eh, de, de los usuarios es transparente, entonces todos podemos ver qué, en qué está invirtiendo el otro usuario de manera porcentual y cuál es la estrategia que está llevando a cabo e interactuar con el usuario. Y de esa manera podemos compartir, digamos, eh, la sabiduría eh, de forma colectiva y aprovecharnos de eso. Obviamente, que eh, existen usuarios con mayor experiencia, a los cuales uno quiere copiar, y existen usuarios que recién están empezando en el mercado financiero que eh, se aprovechan de esto y esa es la, una de las grandes ventajas que tiene Toro. Mm. Eh, el, el, el mercado ahora mismo está eh, realmente muy convulso, hay mayor interés que nunca por, por, por invertir, eh, ¿cómo ves la situación actual en la que hay muchísimo movimiento, más información que nunca? ¿Es tal vez este un momento eh, casi ideal para intentar aprender sobre inversión? Por supuesto que sí. Hoy en día estamos teniendo más información, hay más concientización sobre el tema de la educación financiera. Es algo que se está discutiendo en varias áreas. Eh, se está discutiendo el tema de la educación financiera debería ser integrada a los colegios, Además, eh, los medios de comunicación, por ejemplo, durante la pandemia, han hablado aún más de las situaciones de mercado y eso permite que la gente esté más integrada. Y por eso es también que hemos visto este boom de inversores retail dentro del mercado, porque han absorbido información desde los medios mucho más que antes. Mm -hmm. Y de hecho, eh, el que eh, ahora mismo hay más información que nunca. Hay muchas, muchas personas que se están dedicando a, a crear contenido, tienen sus canales de YouTube, eh, tienen sus grupos de Telegram compartiendo información. Y claro, en una red social de inversores como, como es Getoro, Toro, pues eh, tenéis la figura del popular investor. O sea, al fin y al cabo, personas que muchas personas siguen a ese tipo de inversores que crean contenido, que tienen sus propias carteras a nivel público y las muestran. Eh, ¿Qué nos puedes contar de ese programa de eh, inversores más eh, reconocidos? Bueno, así como te decía que hay gente con menos experiencia que copia a otros con, con más experiencia, estos con más experiencia nosotros los incentivamos a través del programa de Popular Investor a que nos compartan su experiencia de inversión. Dentro del programa de Popular Investor, además de, por supuesto, tener ciertos requerimientos como un mínimo de, de, de inversión y requerimientos de riesgo, y que les damos un seguimiento muy importante a estas personas, eh, ellos se benefician por el hecho de compartir sus estrategias con nosotros. Eh, a través de diferentes compensaciones, a través de también estar eh, publicados dentro de lo que es el motor de búsqueda de Toro eh, como Popular Investors. Digamos que simplemente para dar una idea de lo que es un popular investor o para, para ponerlo más a la mano de los que están tan conectados con las redes sociales, seríamos como los influencers de la inversión. Imagínate que, que, ¿no es cierto? Ahora uno está viendo en Instagram de una persona que tiene unas casas divinas o que hace una decoración fantástica y a decir, guay, ¿cómo me gustaría yo también poder eh, tener esa decoración o esa casa? En el caso de los popular investors, Realmente uno puede replicar la, la cartera eh, que el Popular Investor está haciendo, o la estrategia de inversión, mejor dicho, que el Popular Investor está haciendo, y en el, en el digamos, asignarle la cantidad de dinero que eh, quiere asignarle a esta, esta estrategia. También una de las cosas más importantes, hablábamos de la recomendación de diversificar. El hecho de, de, de poder invertir en, un, en más de un Popular Investor, es como que estuviéramos diversificando aún más nuestra cartera, ya que podemos invertir en más de una estrategia de inversión. Uh -huh. ¿Y, ¿Y quiénes serían eh, para ti lo, en español los Popular Investors que, hay, que habría que seguir en etoro? Bueno, la verdad es que en España tenemos varios Popular Investors muy, muy buenos, eh, que están mostrando sus estrategias. Uno de ellos, por ejemplo, es... Eh, análisis cíclico, después tenemos a Despliscar, después tenemos a Oscar Navarres, eh, también estamos teniendo mujeres que se están destacando. Creo que, que en España nos estamos concientizando más aún por invertir en el mercado financiero, Estamos eh, están llegando más eh, inversores eh, experimentados a EToro toro que nos permiten, eh, eh, que nos comparten su estrategia y eso, por supuesto, es muy bienvenido para, el, para un buen ecosistema. Y el auge del, de las inversoras, en el ya que nombrá a las inversoras, ¿cómo está la situación de las mujeres en el mundo de la inversión hoy día? Bueno, es muy interesante porque en los últimos dos años, seis de cada diez mujeres españolas han empezado a invertir. Eh, esto es de nuestro último survey que hicimos sobre las mujeres en el mercado financiero, donde participaron más de mil españolas. Y algo que hay que tener en cuenta es que la mujer está viendo esto como un segundo ingreso y que está haciendo una inversión muy planificada, donde más del 43% invierte casi todos los meses y está buscando una estabilidad financiera a largo plazo. Y, y está convencida de que esto eh, realmente eh, es importante invertir para poder llegar a, un, a tener un segundo ingreso y una seguridad financiera a largo plazo. Pero algo que me gustaría destacar muchísimo siempre estamos hablando de que las mujeres eh, tienen una adversión al riesgo mayor que los hombres y que por eso no entran en el eh, mercado financiero. Sin embargo, en nuestra última encuesta se mostró que el 43% de las mujeres españolas encuestadas invierten en cripto, que por supuesto es un activo de alta volatilidad, y es aún mayor que la media global que, que, que encuestamos. Con lo cual eh, está teniendo bastante aceptación. Esto mira, eh, siempre, de siempre se comentaba que, el, que, el, que a la mujer suele ser bastante conservadora, pero eh, también, también tiene su perfil de, de riesgo como cualquier otro inversor. Exacto, eso es lo más interesante. ¿Alguna diferencia entre cómo invierten el, eh, ellos y ellas? O es muy parecido. La mujer es mucho más planificada y tiene un plan, una planificación más a largo plazo. Está hablando de que quiere unos rendimientos de más de uno a cinco años. Eh, y, y tratan de invertir con una estabilidad de eh, todos los meses. Eh, digamos que, sí, se ve un poco que es como más ordenada y planificada a la hora de invertir. Como te dije, uno de los valores que elige son las criptos, después están los valores nacionales. Y luego le siguen las inversiones alternativas. Si lo vemos más al futuro, cuando les preguntamos en qué van a seguir invirtiendo, también han eh, agregado los bonos nacionales en segundo lugar. Y desde el punto de vista de los sectores, los sectores que tienen mayor interés por las mujeres son los de energías renovables y las tecnologías. Y se quiere el, el regional manager para España y Portugal, pero te pregunto de todo el, el, el Latinoamérica y hablo en Hablan español, ¿algunos países donde las mujeres inversoras estén destacando más que en otros países? Eh, nosotros, yo soy, también manejo lo que es Latinoamérica, pero uh -huh. en este momento no, hemos, no tenemos un survey que hemos hecho para los países latinoamericanos para ver lo que está pasando. Lo que sí te puedo decir es que en, en el último survey que hicimos, algo que me sorprendió mucho, es que la brecha salarial de entre mujeres y hombres en España es más alta que en México. Uh -huh. En España está aproximadamente en un 23%, y en México está aproximadamente en un 14%, es una diferencia muy grande. Lo que quiere decir que creo que las mujeres españolas necesitamos aún más este segundo ingreso para complementar esa brecha salarial. Tenemos una pregunta de, de Álvaro desde YouTube. Que, por qué eh, invertir y entrar en la red social de inversores de e Toro y no utilizar una plataforma distinta o de la competencia? Yo creo primero que nada es el tema de que es una red social. El hecho de, yo, para mí es muy importante la inteligencia colectiva, ¿no? Hay una frase que dice dos cabezas piensan mejor que una. El hecho de poder estar interactuando dentro de una red social y poder eh, al segundo, saber lo que está pasando con algún tipo de instrumento en el mercado y no tener que estar buscando por todos lados y saber si la, la, la información es fiable, te permite tener una mejor experiencia en el mercado. El, el poder compartir con otras personas no, no lo tenemos en otras eh, plataformas. Y después, por supuesto, que como decía antes, tenemos dos productos financieros por excelencia que son eh, únicos de toro, como el, el, el copy trading, de copiar a personas con mayor experiencia. Entonces, si hay alguien que quiere invertir por sí mismo, pero también quiere diversificar en estrategias o en, en, en otros países, por ejemplo, invertir en el mercado chino y no sabe, puede copiar a alguien que sí tenga mayor conocimiento en ese mercado eh, y así, eh, digamos, armar un portafolio eh, tanto con su estrategia como la estrategia de otra persona. Y por otro lado tenemos otro producto financiero que se llama Smart Portfolios, eh, que son carteras inteligentes donde uno puede eh, exponerse a distintos sectores financieros eh, con la ayuda de Toro. Y precisamente sacando el tema de carteras inteligentes, eh, ¿qué son exactamente y qué ventajas ofrecen? Bueno, las carteras inteligentes son manejadas por el Departamento de Inversión de Toro, las administra. La ventaja es que uno se puede eh, exponer a distintos sectores financieros, tenemos... Eh, eh, tres tipos de carteras, las carteras que son de personas, es decir, elegís directamente ya una cartera de, de, de inversores populares para copiar, en vez de tener que estar eligiendo aquí inversores populares copiar. La segunda es eh, de, sectores de, de, de diferentes sectores del mercado y la tercera es de algunos partners nuestros que decidieron compartir sus estrategias de inversión dentro de Toro. Eh, a mí me parece que la más interesante a destacar es la de los sectores eh, del mercado porque te permite eh, acceder a diferentes eh, megas tendencias que están pasando ahora en el mercado financiero y a veces uno no sabe cómo invertir en ellas. Por ejemplo, una de las que estamos hablando mucho en este momento es de eh, Metaverse Life. Es un eh, Smart Portfolio que te permite acceder a invertir tanto en los criptoactivos como en las acciones que están relacionadas con el metaverso. Después, ahora hablando de las mujeres que estábamos hablando antes, creamos un, un, una cartera inteligente que se llama eh, Mujeres Líderes, donde uno puede invertir en 40 empresas que tienen sobre eh, liderazgo mujeres y que están teniendo también esas empresas una buena rentabilidad en el mercado. Eh, por otro lado, podríamos hablar de Drone Technology o de 5G o, por ejemplo, de Cannabis Care, o sea, de que no sabemos, por ejemplo, qué empresas está generando el cannabis medicinal, pero queremos exponernos a este sector. Entonces existe un, una cartera inteligente que se llama Cannabis Care. Bastante, bastante interesante y una cantidad de información realmente increíble. En eh, los últimos dos años hemos presenciado eh, un estallido de, de la inversión minorista. Eh, ¿Cómo ha percibido Toro este auge eh, tan tremendo de la inversión de forma generalizada? Bueno, el inversor minorista, al tener más información de lo que está pasando en los mercados, como vimos a través de los medios, ha, cre ha crecido eh, en, toda, en, en todos los brokers, ¿no? Eh, Toro eh, pasó de tener eh, aproximadamente 14 millones de usuarios antes de la pandemia a hoy en día que estamos en 27 millones de usuarios a lo largo del mundo. Eh, también en la, última, en la última encuesta que hicimos sobre los inversores minoristas, un, 43, un 46% de los encuestados en, decía que el último trimestre del 2021 tenían una mayor preocupación por la inflación. Ese era una, uno de los temas que más preocupa y creo que por eso también empiezan a elegir invertir en el mercado financiero para combatir la inflación. El 53% de los españoles eh, confía que sus inversiones mejorarán en los próximos meses y, y es, es muy importante que... Eh, Digamos, todo este, digamos que la pandemia aceleró el acceso a los mercados financieros eh, para todo el mundo. Y precisamente eh, dentro de, de una red social como de como toro tiene que eh, haber una ebullición con la situación actual entre inflación, las la situaciones en los mercados del petróleo, el gas la subida de los combustibles. Eh, ¿Qué sentimiento, qué sensación te transmiten ahora mismo a ti los usuarios de Toro con, con esta situación? Bueno, yo creo que muchos usuarios eh, tienen un poco de... Eh, están un poco preocupados de los cambios en el mercado. Eh, no te olvides que muchos de los usuarios que entran al mercado financiero en este momento son usuarios que no han visto un mercado en crisis, porque estamos hablando de que es una generación, la generación summer y los últimos millennials, que realmente entraron siempre en un mercado alcista, o sea que no conocen un mercado, muchos de los que invierten no, no conocen un mercado en crisis, eh, y por supuesto eh, es un gran desafío, se necesita educación financiera para ayudar a esta gente a tomar decisiones de inversión, a diversificar sus portafolios, a tomar decisiones a largo plazo, eh, y lo que estamos tratando de todo es dar bastantes eh, contenidos educativos para que eh, los inversores puedan eh, sentirse eh, lo más protegidos posibles, pero sí es verdad que en momentos de volatilidad a veces es mejor sentarse y quedarse espentante un poquito para ver lo que está pasando y cuidarse bastante del riesgo. Yo que voy pintando, pintando algunas canas ya en el, en el pelo. Eh, he, vido, he vivido varias, varias edades de, de Internet, de los negocios en Internet y, y, por ejemplo, una que cuento algunas veces en clases, en escuelas de negocios, es como hace 20 años los padres le decían a, lo, a su hijo eh, «sé futbolista, dale al balón, que tienes que entrenar, que tienes que hacerte un futbolista famoso». Hace 10 años, esa moda pasó lo de la futbolista y hace 10 años y un poco menos, los padres empezaron a decir, eh, sé youtuber, luego pasó a ser Se streamer o Se sé twitcher y en los últimos 10 o 5 años pues se ven muchos padres interesados en que su hijo pues sea youtuber, streamer, creador de contenidos. Y hoy día lo que me encuentro es que no son los padres los que le dicen a su hijo, sino que son eh, jóvenes de 19, 21, 23 años que me veo que me dicen, soy trader. Y claro, a mí es que me estalla la cabeza directamente. y Entonces, claro, hemos pasado de... Que te dijeran hace 20 años soy futbolista, hace 5 años ser streamer, ser youtuber y ahora no se dejan ni aconsejar por los padres. Directamente el propio joven ha, se ha informado, ha ido a canales de YouTube, eh, va a foros, se da de alta en Notoro y, y el propio joven te dice que es trader. ¿Esa tendencia me la corroboras o puedo estar equivocado? Sí, hay, hay una generación muy grande de inversores eh, jóvenes entrando al mercado financiero, pero yo creo que es algo muy bueno, ¿no? O sea, como vos decías, ser futbolista, bueno, cuando yo antes estudié en la universidad, mi mamá decía mi hijo el doctor, quería que todo todos medicina. Eh, creo que es bueno el tema de que la gente desde más joven se esté llevando si por el mercado financiero. Eh, el problema es que hay que darles mejor información, hay que explicar de que no todo el mundo, como, como muestran los influencers, se hace millonario de la noche a la mañana, y que el mercado financiero tiene sus riesgos y su volatilidad, y hay que estar educado, y hay que aprender, y no hay que confiarse de toda la información que va pasando, hay que estudiar, ¿no? Así como, toda clase en la escuela de negocios, a mí me tocó estudiar economía para estar acá, entonces eh, eh, eh, es importante eh, la educación, y por eso es que yo hablo también, ¿no? De que tenemos que empezar a pensar, cómo vamos a educar a, la, a, la, a las generaciones más jóvenes que están en las escuelas todavía, a administrar su dinero y tomar decisiones de inversión más adecuadas. Yo creo que lo que pasó fue que, como decíamos antes, vimos un mercado en crecimiento tantos años que fue eh, muy sencillo para algunos entrar en este mercado alcista. Hoy en día tenemos eh, un mercado volátil y de riesgo donde van a tener un challenge mucho más grande para entender cómo tomar mejores decisiones de inversión. ¿Y cuál sería para ti el mayor peligro que existe dentro de la, de la información y formación financiera? Porque, de hecho, quien lea mi timeline de Twitter, donde también estamos emitiendo en directo, pues yo abogo mucho porque la gente, más que lanzarse a invertir, primero aprendan, eh, estudien, eh, se metan en foros conozcan el Toro, etcétera. Pero para ti, ¿cuál sería el mayor peligro? ¿El falta de educación financiera en los colegios, en las instituciones eh, públicas, lo que es la, la formación reglada? Eh, eh, ¿Modelos de, de algunas personas que en Internet puedan decir esto es una locura, te vas a hacer millonario en 10 segundos eh, de forma inmediata sin ningún tipo de riesgo, lo cual nunca es cierto? Eh, ¿Para ti cuál sería el, el mayor peligro? Precisamente respecto del tema de la formación y los inversores. Bueno, justamente el último que decías a mí me da muchísimo miedo, especialmente tanto en España como Latinoamérica, eh, que, que sale gente en Internet vendiendo eh, humo, por así decirlo, y que la gente cree y que entra y hay mucho fraude, hay mucho scam, y hay que proteger al inversor y hay que enseñarle que, tiene que, que, que el mercado financiero es un mercado volátil, que es un mercado de riesgo que uno puede perder todo lo invertido, aunque, aunque les parezca a veces, eh, ¿por qué estamos diciendo esto? No? Pero esta es la realidad, o sea, hay que enseñarles que no es ese humo que les están vendiendo, que no se puede estar entrando en, en, en, en cualquier empresa sin investigar si esa empresa está regulada, eh, cuáles son los eh, lo, cuáles son los requerimientos que, que la empresa tiene para, para hacer el onboarding del inversor, para proteger al inversor ves que las, las regulaciones eh, están para proteger al usuario a que tenga la mejor experiencia, no que deje de invertir, sino que tenga una buena experiencia en el mercado financiero. Entonces, eh, yo creo que el problema es todas esas promesas que están vendiendo por internet, que además te redirigen a, eh, eh, a ofertas no reguladas que no protegen al usuario, y ese es el eh, challenge más grande que tenemos, después eh, eh, hay usuarios que después de eso llegan a eToro y, y, y te cuentan de que han pasado por malas experiencias. Entonces, lo primero que yo diría, y lo primero es, por supuesto, que educarse, aprender sobre el mercado financiero es muy importante. Una de las, eh, eh, de las herramientas que tenemos en eToro es la cuenta demo. Y yo siempre digo que cuanto más tiempo usas la cuenta demo y practicas en la demo, mejor experiencia vas a tener a largo plazo en la plataforma de e Toro. Eh, la cuenta demo de tiene mil dólares virtuales donde uno puede experimentar o también puede pedir que le pongan el monto que estaría pensando invertir para hacerlo más real, ¿no? Eh, pero además de eso, leer sobre el broker, entrar a la página del broker de forma directa, o sea, poniendo la, la dirección del broker, ¿no?, a través de cualquier link de propaganda y leer sobre las regulaciones que, eh, que lo protegen al usuario, entender en qué regulación él está haciendo onboarding, y eh, obviamente que cuando le piden documentos y ciertos requerimientos son justamente porque es un broker regulado y está buscando proteger a este usuario. Entonces, esto para mí es muy importante y cuanto más lo podamos eh, dispersar y que la gente lo sepa, es algo que va, va a proteger a muchos. Eh, Rubén García, que, que es un es muy buen amigo, un gran profesional y experto en trading, precisamente te pregunta acerca de la cuenta demo. ¿Y cuál es el tiempo habitual? que se tarda en, en pasar de esa cuenta demo a una cuenta real con bastante seguridad? Bueno, eh, la verdad es que cambia mucho de país en país. Eh, esto a mí me sorprendió muchísimo cuando lo hemos analizado. Por ejemplo, en, en Alemania, eh, los alemanes tardan menos. Supongo que tiene que ver con algo cultural. Eh, en, en los países nuestros, eh, los usuarios llevan más tiempo utilizando la cuenta demo hasta que pasan a una cuenta real. Eh, podemos hablar de entre 15 días a 3 meses hasta que se mueven a la cuenta real. Pero sí debo decir que la utilización de la cuenta la cuenta demo permite realmente tener una mejor experiencia, tomar me mejores decisiones de inversión, aprender. Obviamente todo depende de cómo uno se lo tome, ¿no? Si, si uno se lo toma como un juego a la cuenta demo, eh, no le va a ayudar tanto, pero si realmente intenta... Intenta sentir ese cambio, eh, le va a ayudar muchísimo a aprender y a tomar mejores decisiones de inversión. Una vez, eh, cuando yo manejaba los portafolios antes de ser directora de la región, eh, un usuario español eh, me dijo, Tali, ya me cansé de los cursos teóricos, es mi momento de tener un curso práctico. Entonces, eh, creo que la cuenta de demo es un buen curso práctico. Bien, bien, bien. Pues mira, eh, te pregunta, sigue preguntando Rubén García, Acerca de la descentralización que viene y qué es lo que pensáis desde, desde, desde Toro, pero no es el punto de vista de descentralización de, eh, a nivel legislativo, sino a nivel, sobre todo, a ni, desde el punto de vista de la oferta de criptos. Nosotros somos muy creyentes sobre que el mundo está avanzando eh, hacia un nuevo paradigma financiero donde eh, los criptoactivos son una de las cosas de este mundo, ¿no? Que viene, que viene a cambiar, eh, estábamos hablando antes de, de, del metaverso o, por ejemplo, de la NFT eh, Creo que, que nos vamos a encontrar con un mundo financiero un poco más cambiado y nuevo, donde eToro es, para nosotros es muy importante, somos muy creyentes de esto. En el 2013 eh, nosotros empezamos a ofrecer eh, Bitcoin en la plataforma, fue uno de los primeros brokers en ofrecerla. Nuestro CEO en el 2010 participó de un protocolo que se llamó Color Coins y, eh, y todo el tiempo estamos tratando de interiorizarnos en el mundo cripto y de generar eh, nuevos, eh, nuevos avances dentro de ese mundo. Eh, ya por terminar, Rubén te, te da un feedback positivo sobre Toro, comentando que cree que, que seleccionéis muy bien en vuestro portafolio las criptos que ofrecéis. Sí, bueno, eso tiene mucho que ver con la liquidez. Como ves, en, si lo podemos comparar con otros lugares, eh, Toro tiene aproximadamente ahora 40 criptoactivos que ofrece, pero los ofrece en función de la liquidez que hay en el mercado, en la respuesta que le podemos dar al usuario. Eh, nuestra obligación es eh, proteger al usuario y obviamente ejecutar al mejor precio posible para el usuario. Entonces es por eso que eh, seleccionamos las criptos y, obviamente, tenemos en cuenta eh, cuál es el protocolo para que funcionen, o sea, que realmente sean criptos que valgan la pena tener dentro de, de Toro y ofrecerlas. A Rubén, eh, comentarte que nos vemos el 30 de marzo en el próximo encuentro entre empresas fintech y directores financieros. Y... Me comentabas antes de pasaba las distintas formas de invertir de, de distintos países, pero ¿qué nos puedes con, concretar más del, del típico, típico inversor español? Bueno, como te decía antes, el inversor español en este momento está muy preocupado por la inflación, pero sí cree que sus estrategias de, de inversión, sí creen sus estrategias de inversión y que, y que va a tener una buena rentabilidad a, a largo plazo. Eh, y que va a mejorar, eh, cree que la economía doméstica va a mejorar más rápido que la economía global, eh, lo que me parece muy interesante, y otra cosa es que en los últimos eh, años, durante la pandemia, el inversor español había empezado a elegir más eh, activos internacionales a la hora de invertir, lo cual era interesante por el tema de que generaba una mayor diversificación a la cartera en función a cómo están las economías de los distintos países. Pero ahora, en, en el último tiempo, el inversor español ha vuelto otra vez a activos más nacionales y eh, se ha dirigido a aumentar otra vez en su cartera eh, acciones eh, nacionales a la hora de elegir en qué activos invertir. Pues gracias por el feedback porque siempre he tenido un, una visión... Eh, del inversor español demasiado localista, o sea, lo que conoce, y sobre todo con una aversión al riesgo muy, muy elevada, donde eh, el inmobiliario siempre ha triunfado que mucho y donde siempre ha pensado de eh, nada que pueda perder ni un solo euro. Entonces, me alegra que por algún momento le gustara eh, conocer un poco de, de diversificación internacional. Bueno, sí te puedo decir también que en el barómetro digital que hicimos... Eh... En el 2021, con ESPA, que fueron nuestros partners para poder hacer este barómetro, hemos visto también un mayor interés de los españoles en el, en el mundo de los criptoactivos. Es, hemos visto más que se ha aumentado más de un 65% las preguntas a los asesores financieros sobre el mundo de los criptoactivos. O sea que ahí vemos que también la adversión al riesgo va cambiando dentro de, de los españoles. Bien, bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo apoyáis desde Toro al inversor minorista? Bueno, primero que nada, E-Toro es, es, es una red social creada para que el inversor minorista, para que los inversores entren al mercado financiero. Pero además de eso, así como ofrecemos la herramienta de la cuenta demo, también tenemos eh, lo que se llama eh, una academia de inversión de e donde ofrecemos tanto diferentes guías para, para principiantes y avanzados, ofrecemos podcasts, ofrecemos webinars... Eh, y eh, ofrecemos también tutoriales, para, tanto como para el uso de la plataforma, como para eh, tutoriales sobre el mercado financiero. Una de las cosas muy interesantes es el tema de los webinars. Tenemos los webinars divididos en, en, en, 13, en 13 temas muy, muy interesantes. La primera es cómo usar la plataforma, o sea, los primeros pasos dentro de Toro, eh, y así poder acompañar al usuario a que tome decisiones de inversión y que, por supuesto, sepa cómo utilizar la herramienta. Eh, por otro lado, tenemos eh, todo sobre el mercado, donde eh, todos los meses se habla de temas sobre mercado o cómo utilizar ciertas herramientas de mercado o tendencias. Y el tercer tema que eh, todos los meses le ofrecemos a los usuarios a través de nuestro portavoz Javier Molina es eh, sobre el cripto mundo y explicarle a los usuarios un poco sobre eh, las novedades dentro del mercado de criptoactivos y así poder ayudarlos a interiorizarse en este mundo que es nuevo. Y que todo el mundo está lleno de preguntas. Mm. Eh, ¿Usas eToro activamente? Sí, por supuesto. Ah, Tengo ah, mi cuenta, que la pueden ver es pública. Sí. <risa> está Lizalo. Eh, obviamente no me pueden copiar porque trabajo dentro de Toro, uh -huh. eh, pero pero uso eToro activamente. es muy sencillo. Eh, eh, obviamente me es una herramienta que me sirve mucho moverme en los diferentes instrumentos. Eh, uh -huh. Sobre por ejemplo, ¿a, ¿a qué voy con esto? cuando era más joven y tenía menos obligaciones o, por ejemplo, manejaba portafolios de inversores, eh, digamos, que, que atendía inversores y era ejecutiva de cuentas. Entonces, tenía más tiempo de ver lo que estaba pasando en el mercado financiero y, por ende, era una inversora más a intradía. En el Bien. momento que me volví directora de la región y que entonces eh, los tiempos son un poco diferentes y también me volví madre, me volví una más eh, long-term investor. Y obviamente que el hecho de tener copy trading en el Toro y Smart Portfolios ayudó a que pueda crear una, una, una cartera más de long term y estar más tranquila y, y con menos, eh, con menos eh, digamos, en el, eh, en el corazón. Pues muy, muy curioso el, el cómo ha ido evolucionando tu propio uso de la herramienta conforme ha ido evolucionando también tus necesidades e intereses vitales. Y algún detalle que creas que, que en esta entrevista, que, que te he hecho nos haya faltado comentar o alguna última recomendación que quieras compartir con la audiencia? Eh, yo creo que lo, lo que sí quiero recomendar es que realmente entren en a Toro a ver la plataforma, a ver eh, toda la información que hay. Eh, también en cada en cada instrumento, o sea, en cada acción eh, tenemos eh, Comentarios sobre los analistas, lo que los analistas piensan. Eh, diferente, tenemos mucha información concentrada en un solo lugar que les puede permitir eh, tomar mejores decisiones de inversión. Y como decíamos antes, el uso de la cuenta demo es fundamental para poder tener una mejor experiencia. Estoy compartiendo la URL para los que estáis en audiencia en las distintas redes sociales donde estamos emitiendo. podáis conocer esta red social de inversores. Y Tali, muchísimas gracias por, por compartir tus experiencias y conocimientos y permitirnos conocer un poco mejor a Eteoro como red social de inversores. Muchas gracias. A ti, Emilio, que te, eso ha sido un placer, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias y a todos los que estáis en audiencia, gracias por, por vuestros comentarios. Si os ha gustado, no, lo que queráis, dejadlo en los comentarios porque os leeré a todos seguro. Y a todos, nos vemos en el próximo directo. Eh, saludos.